Bueno, llega la temporada 2022 en la Fórmula 1 Y también es un momento crucial para Ferrari Y uno puede decir, pero por qué es un momento crucial Si lleva 15 años sin título después de aquel de 2007 eh, que consiguió Kimi Raikkonen O también eh, teniendo en cuenta que llevan dos años y medio sin victorias ¿no? Después de aquel triplete que obtuvo la escudería ...con aquellas victorias de Charles Leclerc en los grandes premios de Bélgica y de Italia... ...y después aquel otro de Sebastián Vettel en, en el Gran Premio de Singapur. ¿no? Pero bueno, es porque Ferrari terminó el 2021 con muy buena cara. ¿no? Eh, tanto Carlos Sainz y Charles Leclerc mostraron un, un muy buen trabajo en equipo, muy buena sinergia... Hubo muy buena adaptación por parte de Carlos Sainz en su primera temporada en la escudería. Logró cuatro podios eh, y terminó por encima también de su compañero Leclerc en la tabla de pilotos. Eh, bueno, asimismo, sí mismo también Leclerc, si bien creo que se esperaba un poquito más ¿no? de, de Charles en este campeonato que pasó, obtuvo nada más que un podio en el Gran Premio de Gran Bretaña. También fue el, el que estuvo más cerca de ganar ¿no? Eh, después de aquella pole position en, en el Gran Premio de Mónaco. Que bueno, después tuvo un despiste en una vuelta final durante la clasificación. Y debido a problemas mecánicos en su Ferrari, no pudo ganar en un circuito muy, muy trabado. Eh, donde casi siempre aquella persona que hace de Paul termina logrando la victoria, bueno, en ese caso no pudo ser para, para el Monegasco y bueno, se quedó con las manos vacías y bueno, eh, eh, teniendo esos buenos, en cuenta estos buenos rendimientos que tuvo Ferrari a lo largo del año, sobre todo en la última parte de la temporada estuvo bastante mejor que, que McLaren en eh, la lucha por el tercer lugar en el Mundial de Constructores y bueno, eso, eso también ayudó. Para que la escudería italiana lograra también quedarse con bueno, el tercer puesto eh, en la tabla de constructores. Detrás de Mercedes y de Red Bull. ¿no? Que bueno, tuvieron un campeonato aparte. Eh, lo terminó ganando Mercedes al de constructores. Pero bueno, en el de pilotos el que prevaleció finalmente fue Max Verstappen. Pero bueno, como venimos hablando de Ferrari también hay que, hay que comentar. ¿no? También como un... Un buen detalle. A lo que se refiere a temporada 2021. Es que fue un auto prácticamente sin desarrollo. Durante gran parte del año. Quizás hay un poco de trabajo también en el motor. Eh, en lo que se refiere a la recuperación de energía. Un nuevo motor que, que estrenó en el Gran Premio de Rusia. Con Charles Leclerc. Pero que a lo largo del año tuvo muy poco desarrollo Ferrari. Eh, para lo que fue la SF21. Eh, que bueno, a pesar de todo eh, también logró un muy buen resultado bueno, ya teniendo en cuenta eh, esta preparación ¿no? para la pretemporada de este 2022, Ferrari ya puso manos a la obra y eh, emprendió un, unas jornadas de pruebas en Fiorano, primero con el ruso Robert Schwarzman que es el piloto de reserva y después también con Carlos Sainz y Charles Leclerc a bordo de un monoplaza la temporada 2018 por una cuestión reglamentaria. No pudieron utilizar la SF21 de 2021, que era la, la idea original. Pero bueno, a pesar de todo pudieron entrenar con, con aquel auto de 2018. Eh, Carlos Sainz dio cerca de 59 vueltas. Eh, Charles Leclerc dio 48 vueltas. Y bueno, todo fue una parte también de una buena preparación, ¿no? Que prende el equipo italiano en este operativo de retorno para la temporada 2022 de la Fórmula 1. Que bueno, también habrá que ver si también es, eh, es el operativo de retorno a la victoria no para Ferrari después de tantas. Eh, posibilidades que tuvo ahí la temporada 2021 con varios pollos que fueron cinco en total, pero bueno sin, sin poder aspirar finalmente a una victoria después de dos años y medio eh, de dos, dos años y medio que era lo que decíamos eh, anteriormente, ¿no? que fue en 2019 la última victoria de Ferrari, pero bueno viendo también lo que es el, el reglamento 2022 ¿no? que es un, un reglamento que Cambia completamente la concepción de los autos de 2021. Eh, una concepción ahora donde los autos tienen mayor efecto suelo. Eh, una apunta eh, mucho eh, anonimia más reducida a lo que fue también el campeonato anterior. El motor va a tener mucha importancia también. Eh, lo que es el desarrollo del auto. Y también eh, lo que va a ser la, lo que es la absorción. ¿no? Eh, va a haber más aire limpio. Eh, más disputa de posición en, en lo que son las rectas. Y bueno, habrá que ver también cómo Ferrari se va a adaptar a este nuevo eh, reglamento. No hay muchas referencias hoy en día eh, entre los equipos. Obviamente, cada fábrica trabaja en su monoplaza. Y después, eh, lo que será del 24 al 26 de febrero en eh, las paredes de Barcelona, eh, va a haber unos pequeños parámetros ¿no? de cómo están funcionando los autos eh, para este nuevo campeonato. Pero bueno. Eh, ya lo dijo James Allison Que bueno en su momento también estuvo en Ferrari Y hoy en día lidera El departamento técnico de Mercedes Que bueno, va a haber uno o dos equipos Seguramente que van a errar el camino En este campeonato Y que bueno eh, Que van a tener un, un año obviamente De, de penurias, ¿no? con un desarrollo mal hecho Que bueno, no, no va a permitir errores ¿no? eh, Para arreglar Esa concesión del auto Para tener un año competitivo Así que bueno, habrá que ver no no hay muchas pistas en lo que puede presentar Ferrari en lo que es el Campeonato 2022. Pero bueno, siempre está la necesidad de que, que el equipo más laureado y el, el que tiene más historia dentro de la Fórmula 1 pueda retomar esa senda de victorias. Eh, que se le niega ¿no? desde hace dos años y medio y también un campeonato eh, a 15 años de la última conquista así que bueno, el operativo de retorno ya está en marcha y bueno, Ferrari buscará volver a los primeros planos nuevamente en la Fórmula 1 muchas gracias por acompañarnos será hasta un nuevo GP a las 10 hasta luego